...tenéis estrellas en la frente. Recordad esto mañana, cuando sea de día. Y acordaos también de asomaros a acariciar verdores... ...cielos pálidos, ciudades, ríos... ...porque esa es la vida vivida y verdadera. Vivís para el amor. Y el amor es también, o quizás fundamentalmente, poesía. Vuestra juventud, vuestros ojos persiguen rastros de pasos en el tiempo y en el agua. Yo aún estoy vivo y lo sé. Así escribía José Hierro, uno de los poetas más importantes de nuestra literatura. Recibió el Premio Nacional de las Letras, el Premio Cervantes, fue poeta en los libros, en sus dibujos y en la radio pública. Desde que nació, un 3 de abril de 1922, supo que su voz suena a voz de otros que jamás han existido. En los primeros años de posguerra José Hierro es encarcelado, tenía 17 años, vuestra edad, la mía. Leía poemas de Rafael Alberti y de Antonio Machado a los funcionarios de prisión y padecía, junto a muchas otras personas, la dictadura. Sin embargo, José Hierro buscaba detrás de lo evidente el zumo de los sueños y consiguió escribir poemas como su canción de cuna para dormir a un preso. Los poemas dialogan, charlan contigo y hablan como se habla en la cafetería o en el patio del mundo. ...Canción de cuna para dormir a un preso... ...es uno de esos poemas... ...por eso queremos que vosotras y vosotros... ...dialoguéis con él... ...le deis vida... ...y le escuchéis... ...estos son sus versos. La gaviota sobre el pinar... ...la mar resuena... ...se acerca al sueño... ...dormirás... ...soñarás... ...aunque no lo quieras... ...la gaviota sobre el pinar goteado todo de estrellas duerme ya tienes en tus manos el azul de la noche inmensa no hay más que sombra arriba luna peter pan por las alamedas sobre ciervos de lomo verde la niña ciega ya ni eres hombre ya te duermes mi amigo ea duerme mi amigo Vuela un cuervo sobre la luna y la de huella. La mar está cerca de ti, muerde tus piernas. No es verdad que tú seas hombre, eres un niño que no sueña. No es verdad que tú hayas sufrido, son cuentos tristes que te cuentan. Duerme, la sombra toda es tuya, mi amigo, Ea. Eres un niño que está serio. Perdió la risa y no la encuentra. ¿Será que habrá caído al mar? La habrá comido una ballena? Duerme, mi amigo, que te acunen campanillas y panderetas. Flautas de caña, de son vago, amanecidas en la niebla. No es verdad que te pese el alma. El alma es aire y humo y seda. La noche es basta. Tiene espacios para volar por donde quieras. Para llegar al alba y ver las aguas frías que despiertan. Las rocas grises como el casco que tú llevabas a la guerra. La noche es amplia. Duerme, amigo, mi amigo. Ea. La noche es bella. Está desnuda. No tiene límites ni rejas. No es verdad que ni hayas sufrido. Son cuentos tristes que te cuentan. Tú eres un niño que está triste. Eres un niño que no sueña. Y la gaviota está esperando para venir cuando te duermas. Duerme. Ya tienes en tus manos el azul de la noche inmensa. Duerme, mi amigo. Ya se duerme, mi amigo. Vea. José Hierro escribió que en países de niebla también nacen flores. ¿Qué flores brotan en este poema? ¿Cuáles son sus semillas? ¿Qué frutos nos da? ¿Vosotras y vosotros dormiríais a un preso? ¿Cómo sería vuestra canción de cuna? Os invitamos a todas y a todos los alumnos de la ESO de Institutos de España a colaborar junto con vuestros profesores y ser un único poeta y recrear esta canción de cuna para dormir a un preso. Lo podéis hacer como queráis, con la coreografía, al ritmo del poema, inventando una canción, un rap, respondiendo con otro poema, tenéis absoluta libertad. ¿Y cuál será el premio? Leer la hierba? ¿El viento entre las cañas? ¿Sentir en vuestras manos temblar la alegría? Eso por supuesto. Pero además hay otro premio y es que las dos clases ganadoras podréis pasar con nosotros un día aquí en Madrid, en la Fundación Centro de Poesía José Hierro. El Ministerio se encarga de todo, para que vengáis y disfrutéis de una jornada literaria apasionante, para que nos enseñéis las obras premiadas y sobre todo para conversar, y para compartir y regalarnos libros, paisajes, hilos de plata y poesía. Vuestros profes tienen toda la información, de eso no os preocupéis. Lo importante es sentirse poetas y es, por un momento, ser como aquellas criaturas del gozo venidas de otros planetas. ¿Os gustaría participar?